Otra se llama Aguardiente, entonces me gusta el pop urbano también. ¿No te han...? Sabes que el estilo de música tuyo es muy consumido en, la, en la, lo regional mexicano. Entonces, sí, ¿sabes que existe mucho lo que se llama eh, el acocorrido. ¿No te han hecho alguna una, una propuesta así? Fíjate que sí, pero no, no es mi estilo. Prefiero cantar a las chicas, al amor, al, al, al desamor, pero ese movimiento de los corridos es bastante fuerte, ¿sabes? Está, está chévere.